le damos la bienvenida aquí a este maravilloso palacio de congreso y le damos la bienvenida a una gran escritora periodista corresponsal una persona 10 y que bueno apreciamos muchísimo yo mm, leo sus artículos me los manda y son tan bonitos realmente escribe cosas interesantísimas eh, no solamente de política que a ella le encanta también ¿no? de muchos otros temas y de la salud de todo lo que hemos pasado con la pandemia ella me ha tenido informada de toda una vez incluso hemos participado en programas de, de radio, ¿no? Y bueno, ha sido muy bonito. Bienvenido, mi querida Claudia. ¿Cómo estás, Elena? Aquí nuestro, fíjate, que estuvimos montado aquí Hombre. en el auditorio del Palacio de Congreso. Yo lo iba a pensar <risas> hace un año, sufriendo todavía con el tema este de tremendo que no salimos todavía de la pandemia, que tenemos que seguirnos cuidando, pero muy contenta de estar, Elena, Pepe, con ustedes, de verdad, con todo mi cariño, que siempre. Le decimos en México que eh, somos arrieros en el camino andamos nos encontraremos, ¿no? nos encontraremos <risa> exactamente y bueno qué más que estar también pues con una colega que es súper exitosa que además todo el mundo la quiere no la queremos no solamente <risa> en Marbella sino en todo Málaga y qué gusto pues poder venir con un nuevo hijo mira qué bonito qué bien, hijo. bueno ahí vemos un <risa> título que Impactante y el titular me hablarás del título me vas a hablar de todo, porque la última entrevista que hicimos, que fue bueno en el estudio de Sintonía San Pedro con el Pudro de Nazarina, un libro precioso y que yo lo recomiendo porque se lee muy bien, te engancha y lo lees tan fácilmente que un libro además que es releído, ¿no? Y lo he comentado con personas que han comprado el libro y realmente es un libro que hay que releer, ¿no? no sea, una amiga en común me decía, Elena, no, no, es que es para releerlo, ¿no? Y era interesantísimo, pero ahora nos trae tu nuevo niño que, bueno, podemos además con otro estilo diferente, ¿no? Ahora eh, vamos a ver otra faceta, es como un desnudo literario de Claudia, ¿no? Desnudo <ríe> literario vamos a ver un poco tu biografía en él, Claudia. Que me encanta porque tienes un periodismo muy intuitivo e inteligente y eso se nota, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Porque puedes ser periodista, pero tienes que tener siempre un feeling, y justo lo que tú acabas de mencionar, una palabra clave, lo ¿no? del desnudo entonces es algo que yo es, menciono aquí en el prólogo no le digo al lector que voy a desnudarle quién es Claudia alguna Palencia, ¿no? Es, la poesía es una forma de desnudar tu alma, de desnudar realmente quién eres, ¿no? Tú cuando coges el libre lees, eh, algo de, lo, de, de los versos. Entonces yo lo que digo es que en efecto, cuando te vas a, cuando tú escribes poesía, desnudas parte de tu alma, de tu forma de ser, no. Ya no hay forma de ocultarle al lector quién es la persona que está, que ha escrito ese libro, ¿no? Entonces cuando tú lees la obra, pues, de a cualquiera de los grandes eh, poetas, ¿sabes qué es lo que le atormentaba a Federico García Lorca? Eh, ¿Sabes qué es lo que le atormentaba o le gustaba o le seducía ¿no? a, a Borges o a, a la gran Gabriela Mistral? O sea, ¿sabes ¿no? de qué pie cogea, de alguna forma por decirlo? Entonces creo que cuando eh, uno... Eh, publica poesía es un gran acto de valentía. Yo siempre digo que de, dentro de la literatura, el patito feo es la poesía, porque no a todo el mundo le gusta la poesía. no Yo tengo alrededor, realmente, bueno, eh, me, me privilegio de tener amigos que, se, que son cultos, no porque lo digan, no, porque mucha gente, ah, yo soy muy culta, pero no, son grandes lectores, ¿no? Grandes y apasionados lectores que se la pasan, ¿sabes? En las ferias de los libros, que están comprando las novedades, que se atreven a leer, ¿no? De todos eh, eh, este, eh, los tópicos eh, de la literatura, pero muchos de ellos me han dicho, oye, pero es que yo nunca me he atrevido con la poesía. ¿No? nunca he leído poesía la, la poesía que pasa muchas veces yo que me gusta mucho la poesía no y he leído muchos libros de poesía y siempre no se sé, me resulta como muy triste no no sé si el autor quiere liberar esa parte de tristeza uh -huh. eh, al lector o no sé, no sé en este caso porque todavía no lo he leído no lo sé pero no sé si es verdad que hay una parte de tristeza siempre en la poesía, en los poemas. ¿Es así, Claudia, o, o no? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Mira, eh, esto, este, este libro, Ámbar, mm, es una recopilación de muchos de mis poemas que yo he escrito a lo largo de mi vida y que nunca me había atrevido a publicar, ¿no? Por una situación de pudor personal, ¿no? Porque no quería desnudar mi alma, ¿no? Y creo que la madurez ahora, pues, me ha dicho, mira, te tienes que liberar, ¿no? Esto es como el que dice, me voy a hacer un tobles, bueno, pues, yo con Ámbar he hecho un <risa> tobles, bueno. un tobles <risa> lo honestamente. <risa> Entonces, yo lo que he hecho es elegir junto con Isabel Romero, que es una poeta muy muy conocida en Málaga, mi libro forma parte de, su, de la colección Romero de poesía, eh, pues bueno seleccionar y yo mis poemas a lo largo de mi vida. O sea, lo, los he escrito o de amor que son todas las connotaciones que tiene que ver el amor uh -huh. el amor el deseo el erotismo la pasión el goce no el deleite el sufrimiento la ruptura la desazón el miedo no la tristeza eh, el, la catarsis que te puede dar no es que el amor es un motor impresionante no y tengo otra parte que son eh, poemas que están dedicados a, a cuestiones sociales, a cuestiones que hablan de la pobreza, de la esclavitud, que hablan de la miseria, que hablan de la prostitución, que hablan de la gente que vive, que pide dinero en las calles, que habla eh, del no te veo, ¿no? Me, me encierro en mi mundo, del, de ese egoísmo recalcitrante, ¿no? De, lo, de los inmigrantes. Entonces, yo lo que hice fue elegir y leer y releer, pulir y volver a pulir ¿no? eh, cada, cada línea y decidí que los que eran más publicables en esta gama del amor pues eran estos que forman parte de Ambar, hay muchos que se han quedado para mí ¿no? siempre pasa que cuando un escritor muere encuentran los familiares no Ay, es que hay una serie de obras inéditas o una serie de, claro porque quienes escribimos somos pudorosos, ¿no? Entonces, queremos darle a la gente lo mejor. Entonces, yo les estoy dando lo mejor en este poema, en este poemario de Ámbar, pero me he quedado para mí, conmigo, muchos que se van a quedar ahí inéditos, ¿no? Y que, bueno, pues, a lo mejor algún día. Algún día habrá algún una segunda día, parte. Dirá, Oye, pues, de mira, resulta que, no, <risas> se quedaron estos poemas. Claro. Y, así es, ¿no? Entonces, bueno, claro, tú vas a leer Ámbar y vas a encontrar eh, yo estoy segura que te vas a ver reflejada en muchos de estos poemas. Okay. Mm, no son todos tristes, como te digo, hablan del amor, del deseo, de la felicidad. Amor y de, aquí un de poco. Hay un poema que es un juguete nuevo, ¿no? Qué, es, qué bonito es el amor recién estrenado, ¿no? Como el niño con su juguete nuevo. O sea, hablas, hablo también, pues, de la algarabía, hablo de la ilusión, ¿no?, primeriza, hablo de muchas cosas, ¿no?, que te despierta precisamente, pues, ese deseo a la otra persona, ¿no?, esa ilusión, cuando tú dices, es que me encantaría que fuera esta persona, ¿no?, conoces a alguien y sientes que las mariposas revolotean, ¿no?, el cielo es más azul, las nubes son más grandes, y todo es maravilloso, ¿no?, entonces, ay, yo quiero que sea esta persona, pero luego resulta que no. Y me ha pasado algo muy curioso, porque es este libro, bueno, pues ya lo presenté en Málaga, que fue mi, primer, mi primera presentación el mes pasado, la verdad me fue muy bien. Antes había subido a la Feria del Libro de Madrid a firmarlo. Y entonces, bueno, generalmente, pues los primeros que se acercan a comprarte tu libro son tus amigos, así que tengo que comprender muchos amigos. Bueno, incluso, ¿tienes ahí perspectivas de ir también a París a presentarlo fuera, no? Porque además tú como corresponsal, que escribe, ¿en cuántos sitios se escribe? No sé, yo he perdido la cuenta, ¿no? Escribe muchísimo, ¿no? La verdad es que como freelance, porque yo estoy en contra de eso, ¿no? Porque soy una profesionista de esto, entonces vivo realmente de mi trabajo, ¿no? Entonces sí son, eh, pues ahorita son 23 periódicos en México, pero yo soy corresponsal de una revista muy importante que se llama la revista Vértigo Político, y a través de esa revista yo soy corresponsal en la Moncloa. Y luego eh, estoy en W Radio Grupo Prisa, ¿no?, que de hecho en un ratito pasaré mi comentario, eh, y reportando pues todo lo que España, pasa en España, en Europa, tengo otro comentario también todos los días a, a las 3.50 de la tarde, eh, diariamente con Tribuna 987 Puebla, que es de los 40 principales también del Grupo Prisa. Y, bueno, pues aquí estoy en la revista Talayar, estoy en varios medios de comunicación, me publica La Voz de Galicia, me, me publica La Voz de Asturias. Uh -huh. Y, bueno, pues intentando, ahora, yo el próximo año quiero hacer televisión, eh, y a ver, primero, cómo se me va, voy, voy a hacer, porque estoy, <risa> estoy intentando bajar Bienvenida. 10 kilos de peso, <risa> 10 kilos de peso, pero te confieso que el fin de semana pasado horneamos una rica tarta de chocolate y me la he comido casi toda así es que bueno, yo no sé cómo le voy a hacer. El chocolate importantísimo. Pero lo realidad, lograré, Claudia. algún día lo lograré, Dios mío. Bueno, y volviendo a tu poemario, porque bueno, has hablado de muchos países y tal, ¿no? Tengo entendido que igual también traduces, ¿no?, a otros idiomas, sí, eh, algunos de los poemas Mira, de... Eh... Este libro, todo lo, la mayor parte están, por supuesto, en castellano, en español, pero luego hay unos poemas que he elegido y los hemos, los he traducido al italiano, al inglés, y una amiga mía que sí es francófona, porque, bueno, yo hablo un poco de francés, he vivido varias veces en París, pero una amiga mía que obviamente es francófona, ella, eh, Elena, como tú me llama, me, me, ha, me ha traducido los poemas al francés, han quedado muy bonitos, pero lo es, luego es que además les hemos puesto un código QR, digo, para aprovechar un poco las nuevas tecnologías, uh -huh. ¿no? Entonces, les hemos puesto a, algunos poemas, ustedes lo bueno, verán, un claro, código QR. tenemos que hablar de la ilustración también, claro, claro es importante. Y entonces, el código QR, pues el lector activa el código QR, ¿no? Activa el código QR y entonces me puede escuchar a mí recitándole el poema mientras que el lector lo está leyendo. Claro. Realmente es una edición de lujo, está muy cuidado, es un papel que ha sido muy exclusivo, que forma parte dentro de esta colección. Y luego he tenido la bendición de que, pues, al este excepcional pintor malagueño Jorge Rando, me, español maravilloso, dueño del Museo Rando, que además lo tenemos vivo, que sí, además dibujó. es un magnífico pintor expresionista y neoexpresionista, eh, le gustaban mucho mis poemas, y entonces le dije, oiga maestro, ¿me permitiría, no?, pues, uh -huh. Y ahí lo tienes. Cuadros, ¿sí? y, y la adelante. portada, que es preciosa, la portada vemos que es una maravilla. Sí, sí, Y sí. háblame del título también, ¿no? ¿Por qué elegiste ese el título? Mira, ámbar, es eh, justo porque está, si lo vemos, es, es, está como cayendo la savia, ¿no? Eh, ¿no? El ámbar, ¿no? La savia, sí. ¿no? Va cayendo de la corteza, ¿sabes? Porque cuando yo iba caminando en la calle, yo soy una persona muy espiritual, entonces yo iba caminando en la calle, entonces, claro, empezamos con la idea, ¿no?, de haber... Muy bien, voy a recopilar todos los libros de amor, de los, los poemas, entonces yo me imaginaba ese corazón, ¿no?, que se ensancha, pero que luego, que luego sangra y supura de, de dolor, de tristeza, o también de ilusión, ¿no?, también de, de melancolía o de pasión, de todo eso, ¿no?, entonces yo dije, claro, es que el amor es como un ámbar, ¿no?, o sea, um, gotea. Y atrapa. Pero de repente y es, y atrapa, atrapa, porque ahí se ve que, que, que atrapa. Y los y bichitos se que ahí. el corazón fosilizado. Exacto. Y que entonces es la ámbar. De ya después es muy complejo el tema del amor, ¿no? Pero me, me lo, fue así como que me llegó, ¿no? En un chispazo. Y yo dije, sí, claro, no, no tiene que ser ámbar, ¿no? Muy bonito. Tengo que decir que lo presenta para toda la persona que quiera asistir a la presentación del libro, que será el próximo día 4. A las 18.30 horas No, cuenta, no más eh, Va a ser en el Real Hospital de la Misericordia, Centro Cultural, ¿no? Real, Real Hospital de, de la Misericordia, uh -huh. mejor conocido como... Sí, el que ¿eh? Y además que es muy bonito porque estás contigo de maravilla, o sea, que claro. es, ya se eso un paseo. Así es, a las 18.30. <risa> y bueno, Carmen Díaz, que es la directora de Cultura, me va a hacer el honor, ¿no? El favor de, de presentarme el libro. Los espero a todos. Eh, a dos personas que nos estén viendo esta entrevista del público y que quieran ir y que vayan y que me digan, te he visto con Elena, les voy a regalar un libro para cada hora. Bueno, Dos personas. bravo, qué, bueno, qué corazón ser, tienes. Querido, si es querido. que eres, vamos, eres un tesoro, Claudia. Ojalá, qué maravilla. que yo estoy peleando por, yo estoy peleando porque las presentaciones lleven a sus hijos. O sea, ¿verdad? esto es un evento familiar, yo quiero que lleven a, a mi hija de, de, de 11 años, me ha acompañado desde pequeña a muchos eh, actos y eventos culturales, o a mis presentaciones, o a mis entrevistas, entonces, mm, la mejor edad, de verdad, para que aprecien la cultura, es desde niños si están si son adolescentes si están en la universidad donde sea que estén vayan vengan a mi presentación con sus con sus hijos Estúpida. me encantará porque además va a ser un recital poético va a ver, va a tocar una, una chica muy buena me va a tocar la guitarra el cuatro o se va amenizado y todo amenizado. acompañado qué entonces yo lo que quiero es enamorar a estos jóvenes a estos adolescentes a estos niños de la poesía. Es como cuando, Elena, tú llevas a tu hijo por primera vez a ver un partido de béisbol y dices, wow ¿no? A lo mejor se le despierta la inspiración y dice, yo sí. quiero, mamá, ya sé qué quiero ser en la vida, quiero ser ese bateador, ¿no? O mamá, he, he ido a ver a Rafanal, yo quiero ser como Rafa Nal. Es decir, que hay que buscar puntos de, de inspiración. ¿No? Exacto, entonces, yo lo veo igual, ¿no? Ella, ella, tú eliges lo que quieres, pero por lo menos te doy esa ventana abierta claro, para que tú vayas eligiendo, claro. ¿no? Y la cultura la es gratuita, entonces que ese niño diga, wow, ¿no? Qué bien, oye, pues, quiero saber, quiero conocer más de la poesía, ¿no? Y que se acerque a adentrarse a saber qué otros poetas hay, qué otras corrientes literarias, uh -huh. que lo lea, ¿no? Claro, no, no, significa que yo sea la única poeta del mundo, ¿no? O sea, ni aspiro, ¿no? Sería soy una soberbia <risa> recalcitrante, pero me refiero <risa> a que es una muy buena oportunidad para que sus hijos, ¿no?, tengan ese feeling no de decir me ha encantado qué ¿no? bonita bueno tú vienes de familia también de escritores no eh, tú lo llevas en la sangre diríamos no el escribir o bueno Cuéntame, ¿cómo sí, fue sí tu... pero no pero no, no ninguno ha publicado no ninguno ha publicado pero yo vengo de familia muy culta sabes de familia de que son grandes lectores eh, mi abuela materna María de la Luz Salinas yo crecí con ella entonces, mi abuelita era muy… ella estaba casada con mi abuelo Julián, mi abuelo Julián era de Linares, entonces a mi abuelo le gustaba mucho leer también, y entre los dos se contagiaba en el, que, el que eran grandes lectores, y entonces a mi abuelita pues, le apasionaba eh, toda, la, toda la literatura del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Eh, y ella leía constantemente, le gustaban los libros de intriga o de suspenso, lo, la, la, lo, los libros eh, de, de cuestiones históricas, ¿no?, de eventos históricos, uh -huh. etcétera. Entonces, claro, yo los veranos, pues, me la pasaba con ella, ¿no?, y además es que ella me, me, me hablaba mucho de su vida, de sus anécdotas. Entonces, tengo ahora 18.000 anécdotas y ahora lo que estoy es escribiendo, pues, un nuevo libro. Bueno, tengo dos libros. Generalmente, los escritores tenemos muchos libros al mismo tiempo que a veces vamos, ¿no?, escribiendo porque luego, mmm, ¿sabes qué pasa? Que como que la cabeza te empieza a hablar ¿no? entonces que surge ahí no y, y Ya no lo puedes y... parar no ya no uh -huh. lo puedes parar entonces empiezan a hablarte no los personajes entonces hay una necesidad en la que tienes que volcar lo que te están diciendo claro, es un don ¿no? especial y tiene pero vamos que para ser yo siempre considero que para ser un gran escritor siempre antes tiene que ser un buen lector eh, bueno, <risa> y es así entonces ahí se ve no la facilidad de palabra de expresarse eh, la gran gramática, o sea, ahí se ve todo, ¿no? Claro. Y, es que y también tienes mucho. que moverte en muchos mundos, ¿sabes? O sea, tienes que aprender a estar en muchos mundos, en, muchas, en, en muchos, mm. núcleos, ¿no? Ser una persona, eh, no me imagino, pues, un escritor que, que esté encerrado en cuatro paredes y no tenga mundo, ¿no? No tenga vidilla, no se mm. mueva en diversos ambientes, no conozca, eh, pues, anécdotas, ¿no? no, es decir, por ejemplo, si te gusta la la historia bélica, pues, obviamente, lo primero es, pues, a mí me encanta, por ejemplo, me apasiona la, la historia bélica, ¿no? Entonces, yo he recorrido Europa, pues, yendo a ver de dónde pasó tal batalla, las trincheras, las bombas, eh, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay cosas que me apasionan, ¿no? Cuando el libro este de Down Brown, del Código da Vinci, uh -huh. pues, me hice el viaje de todo el libro, ¿no? Porque fui a ver sitio por sitio de, lo, de, de los sí, sí. que él mencionaba, ¿no? Porque también me, sude, me seduce mucho el tema de los, de los templarios. Pero eh, yo ahorita, bueno, como sabes, soy corresponsal y estoy espe especializada en geopolítica y en geoeconomía, obviamente el tema de la pandemia, pues, me ha, en me ha enganchado, ¿no? Me ha enganchado. Y yo lo estoy viendo no únicamente para investigarlo de si el virus salió o no salió de manera deliberada de un laboratorio, porque estamos en una guerra biológica, eso es indudable. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de un todo, y de un todo que comenzó a partir del 11 de septiembre de 2001. Mi primer libro que yo publiqué se llama La política del miedo, y parte precisamente de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces yo ahora lo que estoy es haciendo como un círculo, cuando yo publiqué la Política del Miedo, fui a Nueva York, obviamente, uh, para entrevistar a gente, y fue muy curioso porque ahora, uh, antes no se hablaba de las fake news y todo eso, ¿no? pero había muchas fake news cuando pasó lo del 11 de septiembre de 2001. ¿no? Entonces yo me acuerdo de una de ellas, que a lo mejor algunos de nuestros espectadores la recordarán, decían que ningún judío se había presentado a trabajar, ese día en las Torres Gemelas porque alguien les había avisado. Pues resulta que yo me voy a Nueva York para ver, pues, todo el, lo que había pasado lamentablemente. Uh -huh. Y te documentaste eso. Claro, todo. y entonces, eh, yo estaba buscando eh, supervivientes y resulta que encuentro a uno, Russell Moskowitz. Entonces, lo estoy entrevistando, él me está platicando y todo resulta, pues, que él era un financiero judío que estaba, había, estaba trabajando en el piso 77 y me narra toda la odisea. ¿No? Pues o sea, eso sin... O sea sin que, que lo vivió alguien claro, de pleno, vamos. Claro, O sea, eh, entonces, en fin. Entonces, yo lo que ahora estoy haciendo es precisamente hacer esta investigación. He hablado con muchos expertos, con inmunólogos. Tengo muy buenos documentos que me han filtrado. Pero, desde luego, quiero ir a Wuhan. ese libro sí, sí. que está ahí y que todos los días trato de alimentar. Eh, no va a salir hasta que yo no pise aguja. ¿no? Esa es mi... Pues cometido. ya me contarás, eh, <risa> ya me contarás, eh, así que tenemos que tener pendiente más y Tenemos que verlo más a menudo. Eso, Elena, eh, pues así yo sea. sé que está muy ocupada también. Y yo no quiero terminar esta entrevista sin pedirte que me recites un Ay, poquito, sí, Claudia. Claro, me encantaría. Encantadísima. Sería algo muy bonito. No, hombre, yo es fascinada. este me gusta mucho. A ver, ¿dónde está? El de... Les voy a uno, uno, uno que uno que me gusta mucho. Y que yo sé que mucha gente se va, se va a ver reflejada porque el amor también tiene una melodía, ¿no? A veces cuando tú escuchas una melodía, ay, con esa melodía me besaron, ¿no? Me dieron mi primer beso, o con esa melodía, ¿no?, eh, me sacaron a bailar, el, ¿no?, el hombre que fue la, el amor de mi vida, o no sé, ¿te acuerdas de varias los cosas, Los poemas ¿no? que están todos, están las canciones, está claro, en las películas, claro, los poemas claro, están en todo sitio. Claro. Bueno, entonces, esto se llama Una melodía para dos, y dice, brotan las notas desnudas de todo pudor fluyen estremecedoras entre nuestra piel, somos instrumentos sensuales de una canción, habrá una fiesta y será tuya y mía con fulgor. Te amaré con vehemencia más allá del valle florido, y resurgirán sempiternos los lirios y las luciérnagas, a tu lado seré valiente para luchar miles de guerras, para hablar, si es necesario, con lengua de fuego. Deja que suene otra vez nuestra canción, para rememorar cada instante a tu lado, y que tu mente se nuble turbada escuchando y la memoria te traicione pillado bajo el tejado. Cuando ojeras, nos dejen juntos, casi amnésicos, una canción no muy lejos te hablará de mí y cerrarás los ojos para verme radiante otra vez, dichosa, como si fuésemos niños caprichosos. Qué bonito, Claudia, es precioso, como sí, recitas de bien. Muchas gracias. Qué bonito se ve todo por esto que se, se pon los bellos de puntas. Es que es verdad. Es tan bonito, todo es tan sirve la vida. Yo lo que me me le digo da. a mi hija es que todo sirve la vida. ¿Sabes? Yo, cuando de niña, de a su edad, yo era de las que escribía. Estaba en todos los concursos, ¿sabes? Entonces, es un cuento, había que escribir un cuento, o si sea, había oratoria, o se había poesía, o si sea, había que hacer teatro. O sea, entonces, yo he estado en todos los concursos que te puedas imaginar. Bueno, bueno. Y en la universidad en oratoria, escribía desde que tenía 11 años, entonces al final... Y habrás ganado la sirve. gran mayoría de esos concursos, porque conociéndote, Claudia, vamos, no, no me extraña. Sirve, y además sirve. yo también te tengo que dar la enhorabuena porque estás nominada también a un premio también muy importante. Sí, sí, sí. Sí. Y de verdad, sí, y aprovecho, de, aprovecho de darte la enhorabuena, no, no, ¿no? porque es que te reconozca, a algunos que lo reconozcan, la verdad es que eso es muy gratificante, sí, No ya. es más gratificante que, que, que el dinero que te pagan, eso es que es algo que no se va a perder, que va a estar ahí siempre. Mira, yo creo que lo más gratificante, querida Elena, es que tus pares te reconozcan. Mí? por ejemplo, que tú me hagas, para mí esto es un honor precioso, ¿no? Que la gente que está a tu alrededor te reconozca. La verdad es que no soy de las personas que se la vive obsesionada con, ya viene tal convocatoria. He llegado a veces a notarlas y siempre se me pasan, porque me gana el tiempo, porque en mi mente están otras cosas y de repente cuando, oye, ¿qué no era la convocatoria para el premio cerrado hace tres semanas, no? Siempre se me va. Entonces, nunca he sido esas personas, ¿no? Porque... No sé, creo que soy en ese sentido humilde, ¿no? Yo quiero escribir para que me guste a mí, ¿no? Tengo esa honradez profesional de decir, oye, si publico un artículo, pues que sea un buen artículo, que realmente le pueda poner mi nombre, pero que primero ese artículo haya cumplido con la misión que es de satisfacer satisfacerme a mí, ¿no? Al decir, verdaderamente puede ser publicado. Que te sientas Como orgullosa, este, ¿no? De me tu artículo ese. Oh, este este sí, porque yo soy de las que leo y releo y me releo uh -huh. 18 mil veces y luego me castigo, ¿no? Digo, uff, qué mal esto, qué Eres mal aquello. Es crítica contigo. Soy perfeccionista, sí. Entonces, pero, en ese, pero soy humilde, no soy esas personas que dicen, no, no, yo es que no, a mi lado conozco a muchos amigos que quieran escribir o que quieren publicar uh -huh. porque mi libro va a ir a un concurso. Y, uh, de aquí a que te saques el premio <risa> va a estar, ¿no? Claro, <risa> porque es que hay miles, ¿no? Entonces, miles, ¿no? Entonces, yo realmente, pues, bueno, el otro día me a unos eh, compa colegas, eh, de, que además, no, no tienen nada que ver conmigo, ¿no? No es que seamos amigos, compadres, etcétera, ¿no? Ni les he dado una dotación económica, ni les he dado nada, ¿no? De repente me, oye, pues, estás nominada por un premio de excelencia 2021, ¿no? Como periodista y comunicadora. Yo dije, hombre, pues, qué bien, qué alegría. Bien, bien. No, claro, y ahora es noviembre, y bueno, pues, si me lo otorgan, pues seré muy feliz, haré una fiesta, estarán invitados para que vayan a Málaga y bueno, nos beberemos ahí unos pinchos y unos uh, mojitos y a ver qué nos bebemos. Y, y haremos un brindis por todos tus éxitos. Y haremos y cerraremos el año en, este, en, en redondo, que nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que sí, estamos que sí, muy no lo, Bueno, claro, de todas, todas, claro. vamos, claro que nos lo merecemos, nos claro, no merecemos todo lo claro. bueno que nos vayan a hacer. Eso también en parte ha sido el motivo por el cual no he publicado ahora el libro este de uh -huh. la pandemia, ¿no? que no, te digo, no, no, es, no es exactamente todo el tema de la pandemia, pero dije, estamos tan cansados anímicamente de saber de, ¿no? de la Organización Mundial de la Salud, del virus, de los chinos, de las mascarillas, de las vacunas, no estamos tan hasta aquí, que este no es el momento, ¿no? Y por esa razón me decidí a publicar un libro de poesía, porque dije, mira, en este momento estamos tan sensibles Tan adolorido, sabes la gente que se nos ha ido, que no hemos podido despedir a Elena. Pues sí, ha es ¿no? trágico, pero la llevamos ahí hoy, que precisamente estamos haciendo esta entrevista en el día por el, en el día de los santos difuntos, o sea que es que justamente, fíjate que habla mencionas de ella. Ya. yo tengo aquí un poema ¿Sí? que escribí precisamente cuando corrían los aplausos en Ajá. los balcones eh, y que es el po este con este poema voy a cerrar mi presentación, ¿no? Cuando presente el libro este jueves aquí, pues, este poema es, es con el que cierro. Vale, pues, vamos a escucharlo. ¿Ah, sí? Claro, que ya, claro, y finalizamos con este, con este poema. Se llama, Los abrazos rotos. Es muy triste. Bueno, vamos a ver. Los abrazos rotos, por las horas lejanas, los días que parecen noches eternas de oscuridad inquieta, la ciudad duerme devorada por Saturno y su nefanda ira. El silencio reina llevándose la algarabía y alza su voz de vez en vez para callar a los perros, para dejar vacío sin eco el trinar de los pájaros. Son las noches más saciadas de vuelta en vuelta, de pelea con las sábanas y reclamos a la almohada, que el porvenir deja de ser un horizonte perfilado para convertirse en humo de un cigarrillo mal apagado. Hay una bataola de inquietudes y sentimientos nublados bajo la amargura de las horas perdidas, de los días que no son días, de las noches que son bruma espesa y grisácea, nata asfixiante. Hay ojos que no se ven y miradas que no se cruzan, mientras el silencio reina a sus anchas en los pasillos y algún murmullo ahoga la atonía de la nueva realidad. Se añora el pasado como si fuese un mejor lugar común, hasta la oquedad parece lustrosa, frente a la incertidumbre de la hora y del mañana. ¿Quién se robó la alegría, la esperanza, la risa, los gestos, los abrazos y todos los besos? ¡Qué ogro inesperado tornó nuestras vidas! Mientras los aplausos corren por los balcones como dientes de león, flotando en la brisa de primavera, una mañana, un rayo de sol baña tenues notas de fe, entre susurros, de que pronto todo acabará. Peticiones celestiales de que al abrir los ojos de nuevo vuelva el abrazo del amor y quede atrás cada noche triste y ceniza y que corra a tu, a tu lado para vivir en mil mundos para escribirte en la piel una a una letra por letra la intensidad de mi ser y vencer al silencio con el éxtasis de la pasión y que por las noches me despierte solo el amor para sonrojarme y gritarle tu nombre al viento mientras el tiempo nos regala vida. Bravo qué maravilla, es una qué maravilla, está, está muy bien, bien escrito, por, sí, está muy bonita, ahora bien. me lo voy a releer, ya está firmado, gracias. por mi querida Claudia, gracias a oh, ti siempre gracias. por venir, por tu oh, tiempo, gracias. y gracias. espero que nos veamos muy pronto, y que sea tan exitoso como todo lo que hace gracias, el señora. próximo día 4, que sí. quedan todos ustedes invitados. Muchas gracias, yo ¿eh? sé que va a haber 18.000 eventos el 4 de noviembre, a todo el mundo se <risas> le ocurrió hacer, pero si les gusta la poesía, lleven a sus hijos, los espero de corazón y con todo gusto y cariño les firmaré dos libros regalados para dos espectadores que vayan y que me digan, te he visto con Elena. Un abrazo. Bravo, muchas gracias por estar aquí, Claudia, te nos vemos pronto. Gracias, querida que vayan, a tener muy bien. Amiga, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.